Nuestro proyecto la Fastpae Makers consiste en un proyecto sobre innovación tecnológica, de impresión de materiales en 3D, para facilitar la vida y adaptaciones a personas con parálisis cerebral. Es un proyecto que se puso en marcha en colaboración con la Asociación ET, Ente Tecnológico de Emergencias de aquí de, de Ávila. Este proyecto beneficia a las personas con parálisis cerebral y a sus familias porque consigue que estas personas puedan tener una vida con mayor independencia y sin necesidad de apoyos externos. Estos premios ASPACE los consideramos muy importantes para nosotros porque son los que ayudan a visibilizar el trabajo excepcional y excelente que se desarrolla desde todas nuestras entidades. Son una oportunidad de, de poder visibilizar todas esas eh, acciones que desarrollamos desde las entidades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 Animamos a las personas y a las entidades a presentarse porque son los que dan esa garantía de visibilidad y te dan esos apoyos para que puedas conseguir financiación en base a ese reconocimiento social que consigues de los proyectos.